En la vida, como en el deporte, visitan Kirolean Besala, compañerismo, laguntasuna, Suna, Inclusión, Guisápiterasea, Igualdad, Verdín Tasuna, Gobierno de Navarra, Nafarroaco, Gobernua.